Hola, hoy traigo este lindo proyecto para ti. Soy Rosalba López, manualista y emprendedora y soy la creadora de este tu canal de YouTube Mundo Rosso. Te decía que hoy traigo para ti esta linda galleta de jengibre con la cual podrás lucirte si la quieres regalar o también si la quieres poner como un lindo adorno en tu cocina. Otra opción es monetizar con ella. Así es que te invito al tutorial, pero también te invito a que te suscribas a mi canal a que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos a que le des me gusta a estos videos y a que me dejes un comentario que me encantará leer ahora sí, entonces vámonos al tutorial los materiales que vamos a necesitar son los siguientes tenemos como primera medida flis camel rojo y estampado, hilo para bordar, adornos, tenemos también una tablita que vamos a necesitar, la cuchara de palo, un pin, la borla para la nariz, perlita para los ojos y el algodón siliconado. De igual manera también vamos a necesitar velcro que es un cierre adhesivo, eh, pintura con el pintapuntos y unos moñitos de adorno. Como herramienta vamos a necesitar papel para nuestros moldes, vamos a necesitar agujas y alfileres, silicona caliente y fría, hilos para coser, bolígrafo, lápiz, rubor y metro y tijeras de tela y de papel. Antes de empezar les quiero precisar que vamos a juntar derecho con derecho de la tela y los moldes los vamos a marcar acá por el revés. Los vamos a poner en esta posición. Si nos fijamos las telas se estiran más a lo ancho que a lo largo, por lo tanto los moldes deben ir en esta posición. Tenemos ya nuestros moldes cosidos y se los voy a enseñar. Tenemos acá el cuerpo, una de las piernas, la pierna izquierda, ahora la pierna derecha los brazos y la cabeza bueno entonces como vamos a empezar a trabajar vamos a cerrar todas nuestras piezas vamos a tomar una aguja enhebrada vamos a hacer la puntada inicial siempre siempre recuerden la puntada de remate y vamos a cerrar con puntada envolvente cada una de las piezas La cabeza no la vamos a cerrar con puntada envolvente, sino que vamos a hacer la puntada escondida. Siempre empezamos con la puntada de remate y lo que vamos a hacer es una puntada a cada lado de la abertura, luego surcimos y rematamos. Empezamos a ensamblar las partes y vamos a pegar del cuerpo esta piernita, que es la piernita derecha, la piernita flexionada, lo vamos a hacer con puntada escondida. Y lo que vamos a hacer es una puntada en la pierna y otra en el cuerpo. Vamos ahora entonces a confeccionar los pantaloncitos. Y vamos a tomar esta medida que es desde la cintura hasta la mitad de la pierna. Serían 7 centímetros. Luego vamos a tomar el contorno de la cintura y como para que no queden muy estrechos vamos a colocar una medida de más o menos 22 centímetros entonces 22 centímetros por 7 acá ya hemos cortado y hemos pegado en el borde una franjita lo mismo hemos cosido en los extremos damos vuelta e introducimos para empezar ahorita a hacer en la cintura un surcido entonces vamos a empezar vamos a enhebrar una aguja vamos a hacer nuestra remate inicial y vamos a empezar con puntada de basta bueno acá me disculpan se me enredó un poquito la aguja pero seguimos hacemos puntada de basta y surcimos aquí ya estoy terminando la puntada que hice y ya no es sino pues como terminar, pero primero nos cercioramos cómo nos queda, ajustamos que nos quede bien en la cintura, organizamos el surcido y rematamos. Se trata de surcir también acá en esta parte para que dé la ascensión de pantaloncito y luego vamos a pegar la otra pierna. Entonces hacemos la misma puntada del van o puntada de basta en la boca manga, así pues la conozco yo con ese nombre, surcimos y nos da la sensación de que nuestra muñeca tiene un pantaloncito. Rematamos y terminamos esta parte. Y la idea con la otra piernita es también simularle el pantaloncito, pero a esta solamente le vamos a colocar la franja. Entonces tomamos el trozo de franja y hacemos lo mismo, la puntada de Iván o puntada de Basta y vamos a surcir. Bueno, una vez hecho el surcido, entonces le vamos a colocar la franjita a la pierna. Y en conjunto vamos a ver de qué va a aparentar de que la muñeca tiene sus pantaloncitos enteros colocados. Lo que pasa es que como la muñeca va recostada en la tabla de picar, pues no se va a notar y nos vamos a ahorrar trabajo. Quisiera que me dejaran en comentarios cómo les ha parecido hasta el momento. Yo creo que es una forma muy fácil de simularle los pantaloncitos a nuestra galleta de jengibre. Miren cómo va a quedar, ya teniendo esta piernita lista con la franja, solamente es pegarla a la parte trasera de su cuerpo. Bueno, ya hemos pegado la piernita y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decorar para disimular pues el surcido de la cintura, vamos a colocar franja en la cintura les recuerdo chicas suscribirse a mi canal si no lo han hecho activar la campanita de notificaciones ya luego no se perderán ningún video, les llegarán las notificaciones cuando yo suba un nuevo video a este mi canal Mundo Rosy, mi canal de YouTube y también pues las invito a que me dejen sus comentarios a que le den me gusta a los videos. acá ya vamos terminando de pegar la franja en la cintura es un detalle para disimular el surcido que le hemos hecho a los pantaloncitos de la muñeca y siguiendo con la decoración vamos en este momento a colocar en las piernas el piquillo o eh, adorno en zigzag se le conoce con muy diferentes nombres en todos los países acá en Colombia le decimos piquillo y lo vamos a colocar como adorno en piernas y en brazos en este momento en las piernas y lo mismo que estoy haciendo con esta piernita lo vamos a hacer con la otra bueno, para el vestido vamos a realizar la misma operación desde el cuello hasta esta parte vamos a tomar esta medida y vamos a tener en cuenta 10-11 centímetros más o menos por el ancho, vamos a tomar un ancho que nos permita amplitud y hacer un buen surcido, en este caso sería de 30 centímetros por más o menos 10 o 11 centímetros de largo. Hemos tomado un trozo de tela con la medida anterior y hemos hecho lo mismo, franja en el borde, hemos cosido los extremos y ahora lo que vamos a hacer es a surcir para luego colocar desde la nuca. entonces Vamos a hacer este trabajo, pero lo vamos a reservar porque ya enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el sombrero. Vamos a trabajar ahora con la cabeza, pero antes de trabajar con la cabeza vamos a hacer el gorro porque necesitamos saber dónde va para poder colocarlo. Vamos a cortar un círculo de un diámetro de 16 centímetros en flis rojo y en esta misma tela vamos a cortar un trozo de 17 centímetros por 5 y con estas dos partes vamos a elaborar nuestro sombrero. Empezamos obviamente en una aguja enhebrada en hilo rojo, haciendo un surcido por todo alrededor, como una especie de yoyo con puntada envolvente. Una vez trabajada la parte superior del gorro, vamos a trabajar el borde, vamos a unir por acá, por estos extremos, y luego vamos a unir. Ya habiendo unido, entonces doblamos a la mitad y vamos a ensamblar con la parte que le he llamado yo como una especie de yoyo y vamos a cuadrar bien este yoyo con el borde que hemos eh, unido por los extremos y que hemos doblado en dos. Entonces cuadramos bien que nos coincida todo y vamos a coser. Lo podemos hacer con puntada de basta, con puntada envolvente. Con puntada festón, como ustedes prefieren. Ya terminamos, rematamos, cortamos la hebra y nos queda listo el gorro de nuestra galleta de jengibre. Volteamos y miren cómo nos ha quedado bueno ya tenemos nuestro gorrito lo vamos a ubicar porque necesitábamos saber dónde colocarlo para colocar los ojitos pero antes no se nos olvide antes debemos colocarle un poquito de relleno para que nos dé un poco de volumen y se vea mucho más bonito entonces ahora sí lo colocamos de lado, le sugiero que vaya de lado y pegamos los ojitos. Vamos a marcar con unos alfileres para saber dónde vamos a ubicar los ojos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tomar una aguja con hilo negro y vamos a empezar desde la parte trasera haciendo un remate inicial para ubicar los ojitos. Y desde el remate que hemos hecho en la parte trasera, en la parte superior que luego vamos a ocultar con el gorro, nos venimos hacia la parte frontal a salir a uno de los alfileres que son las marcas que hemos utilizado para ubicar los ojos. Los ojos son dos pepitas negras, pegamos el primero y de la misma manera vamos a pegar el segundo. Rematamos nuevamente en la parte trasera, volvemos a hacer otro remate antes de pegar el segundo y volvemos a salir a la parte trasera. Como les digo, esto va a quedar oculto por el sombrero. Ya luego nos vamos a venir a bordar las cejas y de allí vamos a empezar a bordar la boca. Hacemos una bastica inicial atravesada y luego nos vamos a ir delineando toda la boca con puntada de bastica. Terminamos con una bastica grande simulando la comisura de la boca y rematamos en el centro, lo cual se va a ver también oculto por la nariz. Seguimos con lo que es el rubor antes de que se nos olvide, porque por lo general se nos olvida y nos queda nuestra carita ya muy terminada, solo es acá colocarle la nariz, que es una orlita que vamos a hacer con un circulito de 3 centímetros más o menos y nos queda ya también nuestra galleta con su nariz paso a seguir es pegar el gorro recuerden lo vamos a hacer de medio lado podemos pegar con silicona caliente con silicona fría yo utilizo mucho la silicona caliente me parece que pega más instantáneamente, me da mayor seguridad, aunque los quemones son tremendos. Pero bueno, ya si ustedes quieren, pueden también pegar con aguja de hilo. Y miren cómo nos ha quedado ya con el gorrito. Ahora lo que vamos a hacer es apegar la cabeza del cuerpo. Y como siempre, puntada inicial de remate y la puntada escondida, que es una puntada en la cabeza y otra en el cuerpo. Recuerden que habíamos reservado el vestido, que ya lo habíamos cerrado, le habíamos hecho el surcido, entonces ahora lo vamos a ubicar. Miren, es una manera muy sencilla de hacer un vestido para una muñeca, porque luego le vamos a pegar los brazos. Entonces lo que hacemos es surcir en la parte superior, rematar y nos queda nuestro vestido. Ya luego nos vamos a ir a pegar los brazos. Díganme si no les ha parecido muy fácil. Yo quiero que me dejen en comentarios si esta manera de hacer este vestido no ha sido muy fácil. A mí me parece que sí. Rematamos acá y nos queda listo para pegar los brazos. Antes de pegar los brazos vamos a pegar el adorno del cuello. Es otra franjita la cual hemos hecho también la misma puntada de Ilván, Hemos urcido y vamos a rematar y vamos a dejar pegada al cuello para terminar de decorar el vestido lo que vamos a hacer es que vamos a pegar un moñito en la parte delantera y ahora sí vamos a pegar los brazos no obstante antes vamos a pegar el adorno el mismo que colocamos en las piernitas entonces miren el piquillo lo vamos a colocar alrededor del bracito lo mismo vamos a hacer con el otro y lo vamos a ubicar ambos bracitos los vamos a ubicar en el cuerpo es una manera muy sencilla de realizar una muñeca sobre todo para este tipo de adorno y bueno ya teniendo listos los brazos solo es pegarlos yo por mayor comodidad utilizo la silicona caliente pero ustedes lo pueden hacer con aguja de hilo pegamos el primer brazo el que va hacia abajo y ahora en la parte trasera vamos a pegar el otro bracito que va hacia arriba. Esta muñeca denota pues como una actitud de mucha alegría, miren cómo lleva flexionadita la pierna y sus brazos pues abiertos en señal de que está muy alegre. Hacemos presión en los bracitos para que nos cercioremos de que nos quedan bien pegados, ya ustedes lo harán con aguja de hilo. Y miren cómo va quedando nuestra muñeca. Ahora en los cachetes lo que vamos a hacer es hacerle unas pequitas con la pintura blanca y nos ayudamos del pintapuntos o de un pincel delgado o de la punta de un lápiz, de un palillo, de una brocheta. Ya ustedes mirarán con qué los pueden hacer y si se los quieren hacer. Yo les doy esta sugerencia porque así se va a ver mucho más graciosa con sus pequitas. Vamos a hacer ahora nuestra decoración final y esto consiste en organizar la tabla en la que va a ir pegada nuestra muñeca. ¿Por qué va a ir pegada con este velcro? Porque esto si lo vamos a utilizar como regalo o como adorno, no faltará el momento en que nos cansemos como del adorno o la muñeca se nos ensucie, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a despegar la muñeca y vamos a utilizar la tabla y la cuchara. A quien le regalemos este lindo adorno, podrá utilizarlo como adorno, o despegar la muñeca, colocarla en otro lado y utilizar la tabla y la cuchara. El velcro lo vamos a pegar en partes estratégicas de manera que también podamos pegar los mismos puntos en la tabla y que nos quede muy bien sujeta a la muñeca. Miren, lo estoy haciendo con eh, silicona caliente y lo mismo voy a hacer con la tabla, voy a pegar las otras partes adhesivas a la tabla. Entonces tomamos la tabla, tomamos la muñeca y medimos, nos cercioramos en qué punto queremos que vaya pegada la muñeca y vamos a hacer unas pequeñas marcas en la tabla para saber en qué puntos vamos a pegar allí la otra parte del velcro o cierre adhesivo. Con un lápiz marcamos y ya teniendo como base estos puntos pegamos el resto de velcro. Tomamos la muñeca y la ajustamos con el velcro que hemos pegado a la tabla. Miren, así nos ha quedado y para terminar esta parte le pegamos al gorro de la muñeca el monito que lleva como decoración. Vamos entonces ahora a pegar la cuchara y hacemos el mismo procedimiento. Tomamos tres trocitos de velcro, se los pegamos a la tablita y luego ponemos la cuchara, hacemos marcas y ya sabemos en la cuchara en donde debe ir pegada la otra parte. La marca la he dejado hacia la parte interna. Miren cómo nos queda entonces ya podemos pegar divinamente la cuchara, allí queda sujeta y no se nos va a caer. Como detalle final vamos a colocar un pin, un adornito navideño en la cuchara. Y de esta manera hemos terminado este lindo trabajo de galleta de jengibre para la cocina. Espero les haya gustado y la realicen. Esta galleta quedó espectacular. ¿Te diste cuenta lo rápido y fácil que la hicimos? Entonces te invito a que te animes y que la realices. Te decía al principio que es una muy buena opción para que monetices, la puedes hacer y vender. Te invito entonces también a que me sigas en mis redes sociales. Te las dejo en la descripción del video. También aquí te voy a dejar los moldes de este mundo Nos vemos en el siguiente video.